Hola, bienvenido a CCI Capacítate, un canal para informarte, formarte y capacitarte en materia de comercio exterior, logística y tráfico. Bienvenido. En el presente video abordaremos la descripción general de qué es la LIGI, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. ¿Para qué nos sirve y cómo podemos manejarla? La LIGI fue creada en el 2002 modificada en el 2007 y su última actualización, el 1 de julio del 2020. En esta ley podemos encontrar todas las fracciones arancelarias que existen. Nos sirve para la clasificación de las mercancías darle una nomenclatura internacional de acuerdo al sistema armonizado creado por la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. ¿Quiénes son los encargados de clasificar la mercancía? Pues los expertos y los profesionales en comercio exterior, agentes aduanales y la autoridad aduanera. En la práctica, la mayoría de las clasificaciones arancelarias exclusivamente las realiza el agente aduanal. Como te comenté, la última actualización fue en julio del 2020 a lo que le llaman la nueva Ligie. Y bueno, tiene estas tres principales modificaciones, implementación de la sexta enmienda... Actualización de las fracciones arancelarias se redujo, se eliminaron algunas que casi no se utilizaban y el incremento o el adicional de los dos últimos dígitos en la fracción arancelaria, es decir, antes de esta nueva ley. Las facciones arancelarias constaban solamente de 8 dígitos, en la actualidad constan de 10. Los dos, el último par de dígitos, se les ha denominado en México NICOS, Número de Identificación Comercial. La presente ley la puedes descargar de la página de diputados.gov, actualizada y correlacionada, o bien desde la página de la Secretaría de Economía, te dejo los links en los comentarios de este video, en la descripción del video. Ahí te estoy adicionando tres links, lo que son reglas complementarias, el anexo 6 de las reglas de comercio exterior, regla octava, NICOS y la Ligi. Son cuatro, cuatro links los que te estoy dejando aquí en el, la descripción del de video. Entonces, la LIGIE, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, es este texto en el que yo puedo encontrar, puedes localizar todas las fracciones arancelarias. Te auxilia para clasificar tus mercancías. Y está estandarizada de acuerdo al sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas de la OMA. Para clasificar las mercancías, no nada más... Te apoyas de la LIGI, sino está en complemento, bueno, para tener una correcta clasificación de las mercancías, estarías complementando con las notas nacionales, reglas complementarias, notas explicativas, el anexo 6 de las reglas de comercio exterior que nos dan los criterios, nos describen los criterios de la clasificación arancelaria, en la cual nos presenta 32 reglas de clasificación arancelaria. También hay que complementarla con los NICOS y la regla octava. Como lo mencioné en breve, te dejaré en la descripción del video el link para ingresar como... Clasificar cómo agregar esos dos últimos dígitos, que son los NICOS de identificación comercial, que van desde el 00 hasta el 98. Como te lo he comentado a lo largo de este breve video, para tratar las generalidades de qué puedo encontrar en la LIGI, tenemos que recalco... No nada más es consultar la LIGI, sino hay que consultar las reglas complementarias, las notas nacionales, las notas explicativas. Estas notas explicativas las publica la OMA, Organización Mundial de Aduanas, que nos ayudan a determinar en qué capítulo, partida, subpartida y fracción está correcta donde el artículo quede comprendido. Pues, es decir, hasta qué este límite puedes caer en una partida o en otra partida, en una sección o en otra sección. Y bien, al igual que la ligil las normas explicativas y las reglas generales de comercio exterior se actualizan constantemente. Entonces, hay que directamente consultar, estar viendo sus modificaciones. Todo esto con el fin de de tener una correcta clasificación de las mercancías, que no tenga malinterpretaciones o problemas al momento de ingresar por la aduana y bien, de acuerdo al sistema armonizado en la LIGI podemos encontrar los 97 capítulos, 22 secciones y 97 capítulos que comprenden todas las fracciones arancelarias. Recordemos que en México es, eh, no nada más tiene 97 capítulos como lo anuncia el sistema armonizado, sino en México tenemos la regla octava, lo cual comprende una serie de fracciones arancelarias con ciertas preferencias, donde se van a, van a, carrer, a caer o incurrir en el capítulo 98 de la Ligi. Y hasta aquí las generalidades acerca de para qué nos sirve la Ligi y qué es, qué podemos encontrar en ella. Si esta información te ha sido de utilidad o relevante, puedes darnos un me gusta, suscribirnos, suscribirte y invitar a los demás, así como compartir el video. Gracias, hasta la